Segundo, cuando te enamoras Si no quedamos callados La vida siempre será la misma Tardes, aquí estamos en el puerto Banús, en este muelle de honor, donde va a dar comienzo en breves minutos el swing más largo con 365 niños que se encuentran ahora mismo en el dique. Están ya preparados para dar esos 365 golpes hacia el mar, simbolizarán los 365 días que nos quedan hasta que llegue el gran momento, ese inicio de la Solheim Cup 2023, y donde Marbella va a ser el epicentro, porque la Solheim Cup sucederá de día en finca cortina pero por la noche y durante las 24 horas del día tendremos aquí un sinfín de actividades una fanzón una serie de actividades para todos los turistas que van a venir de todas partes del mundo y hoy es un gran día porque empieza esa cuenta atrás y vamos a tener varias actividades como decía los niños están ahora mismo en el dique a las 7 en punto van a dar ese golpe de honor y después, inmediatamente después, aterrizará la capitana del equipo europeo, Susan Petersen. va a presentar el trofeo a los niños, van a ser ellos testigos de excepción de este momento tan histórico y lo vamos a contar aquí desde el Muelle de Honor de Puerto Banús. 365 días, 365 ilusiones que empiezan hoy. Estamos con la Solgen Cup a las puertas. ¡Qué maravilla! Puerto Banús, un día estupendo. Esperemos que sea realmente ejemplo del tiempo que vamos a tener es durante esta Solgen. Yo creo que si con el nivel de campo de Finca Cortesín y este tiempo y este clima, y encima en Europa, bueno, pues vamos a arrasar con la Solgen Cup del 2023. Un abrazo muy fuerte y, en, y por favor, seguid a la Solgen. Hola, ¿cómo está? Elenita, ¿cómo te va? bienvenido aquí a Pum Mar Bella, como todas las tardes en nuestro canal. Contame, Seba, de qué va esto. Pues no lo sé, pero hay muchos palos de gol, muchos chicos y tirando, abriendo al mar, tirando al mar abierto. Eh, Son haciendo... 365. 365 ¿no? eso es, eso es. Eso, hay que resaltar una cosa que son con pelotas eh, biodegradables y que no perjudican al medio ambiente ni al, al Es más, marino. se la pueden comer, la verdad. Claro, no. Se desata. No, no perjudican bueno, al medio ambiente, mirad por lo que, que son las cosas, no la casualidad de la vida. Verdad que tuviste ayer, Elena, con el récord mundial de niños tocando instrumento, un tema de ACDC, que eran como 100 niños tocando el tema de Highway to Heaven tu, Perdón, Highway to Hell de que estaban tocando ahí en San Pedro, un récord Guinness, capaz que esto también es un récord Guinness de niños Maybe. pegándole una claro, pelota, claro, ¿no? Es evento, por ¿Con ¿Cuál es el evento de hoy? Es la presentación de, de Shocking Cup 2023 de de, de, perdón, de Finca Cortesín, cortalo ya, <risa> ya le he liado. <risa> <risa> Ayuntamiento de Marbella y a todos los sponsors que han hecho posible este acto. Ya tenemos preparados a los 365 niños en el dique de Puerto Banús. ¿Estáis listos? No se escuchan desde aquí otra vez. ¿Estáis listos? Vamos a empezar por la torre del fondo. A la de tres. Una, Una dos, dos y tres. Sí. Te pido la mano bajo el cielo de París. Bajo el cielo de París. Dicen que el mundo deja de girar por un momento. Cuando te enamoras. Dicen que el viento por un segundo, cuando te enamoras, si no quedamos callados, la vida siempre será la ...bueno pues estamos aquí hoy... ...con ese One Year to Go... ...la verdad es que estamos muy ilusionados... ...muy emocionados... ...el golpe de los 365 niños ha sido muy bonito... ...y ahora sí, ahora sí que ha empezado la cuenta atrás... ...así que deseando, deseando que llegue ese septiembre de 2023... Eh, a part, un año a partir de hoy... ...y bueno, la promoción es espectacular... ...como podéis ver aquí... ...ahora mismo tiene una proyección importante... ...en todos los sentidos... ...todo lo que estamos haciendo dentro y fuera de... de las fronteras de España... ...es Estados Unidos para nosotros está siendo muy importante también. Estamos hablando esta mañana, ya me han dicho, más de 20.000 entradas vendidas a un año vista, con lo cual, bueno, muy contentos. Como veis, el centro es neurálgico, el epicentro de absolutamente todo lo que pasa en la Solheim será aquí, será en Marbella, será en Puerto Banús, y encantados, disfrutando. Creo que después de mucho tiempo, y de mucho trabajo, por fin está llegando ese momento, y estamos encantados con ello, así que felices. La vida no será la...